Hola muy buenos a todos, espero que estén bien mejor y pues hoy estamos en el tercer episodio de este mapa Y entonces ahora, ya que estamos en el segundo checkpoint Vamos a... Vamos a, a continuar eh... A continuar con este mapa eh, ¿Quién no creó este mapa? Bueno, pues sabemos que lo creó Ardy5 y Ben B Entonces es... Ben 5. Huh. Espérate. Ahora no puedo salir. ¡Ja! Huh. Tu respuesta es correcta. ¿Qué pista no está en... en No estuvo en el cuarto de los cofres? No, pues yo no chequeé todas las pistas, pero... Creo que era esta. Y no, no era esa. Vamos a ver si sobrevivimos. No sobrevivimos Pero, ok Aquí era Ben 5 Ouch This hint si sí es una pista Pero just find that lever No es una pista Nos vamos Quizzes son muy aburridos Ahora hagamos un puzzle Ok, tenemos que Mover la arenita A donde, como está ahí entonces esto es relativamente simple. Esto nada más lo movemos aquí. Esto ahí. Esto es simplemente mover esas cosas. Y ahora hay que irnos ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahora ahí. Y ahora también aquí. Hasta que se mueva hacia allá. Ya está. Se ha abierto la puerta Muy bien Necesitarás estas Guía el cerdo hacia las Hacia la Placa de presión Vamos a poner el cerdo Uh, ahí está Y supongo que lo tenemos que guiar a través de este parkour Para que presione esas placas de presión Vamos Muchas gracias, cerdito Ok Esto es otro checkpoint Pero como... Esto fue algo corto eh, No voy a terminar el video por aquí Entonces nada más vamos a hacer times at night Nos vamos a dormir Y continuamos con el juego Hasta el siguiente checkpoint supondré Entonces eh, vamos What? ¿Por qué están hablando sobre Sky 2 Minecraft? Oh! Creo que lo que tengo que hacer aquí es uh, matar los calamares para tener uh, tinta. Ok, todos se van a morir como quieran, porque pues este es el, el mundo real. Um, creo que se refiere a que Sky2 Minecraft hizo algo que era para odio a los calamares. Entonces, tenemos que tirar ahí la los insectos, los sacos de tinta. Y... Ahí está. Ok, ese sonido sí estuvo bien porque esta es la etapa más larga de todo este mapa, tenemos que encontrar la entrada de estas cosas Sí, le estoy dando hacia la derecha, si no me creen, pero... Ok, sí. ¿Dónde uh. está Ok, perdón por eso, pero bueno, lo que hice fue... Básicamente darle muchas veces a esa palanca. Y aquí está. Ahora, encontremos... La palanca. Ok, aquí es donde ya se empieza a ser más complicado. Detrás de uno de estos carteles está una palanca nos permite, o oh, ¿qué es esto? Ok, tenemos que, ok, ok, encontramos, ahora lo vamos a hacer más extremo, si mal no recuerdo, aquí lo que pasa en este mapa es que aquí hay un chorro de palancas, oh. Ahora encontré la puerta. Si es que la encontramos. Me acuerdo de quien. agarré este mapa. El Helldog Madness, a lo mejor ya algunos de ustedes lo conocen. Se tardó más de, de que 10 minutos en este mapa. Y hasta este tuvo que hacer corte. Normalmente no hace cortes, pero. Bueno, no hacía porque a lo mejor y ya, pero. No veo tanto sus, sus videos ahora. Oh! otra palanca. Vamos a continuar viendo qué okay, qué es esto. Es que hay múltiples puertas. Ok. No estaban no estaban bromeando cuando dijeron que van a ser eso más extremo. A mí ya me está doliendo la cabeza. El inicio Y hay por aquí una puerta Pero la cerré con la otra palanca Aquí esto es la verdad Es que es pura suerte Si la encuentro o no Luego creo que voy a tener Que checar el video El video original de este mapa ¿sabes? Y esto cierra la otra puerta si sí, voy a tener que, que checar el, el video pero le voy, a, le, le voy a seguir intentando al cabo creo que nos llevamos unos cuantos minutos en este puzzle digo ok el inicio ya tuvimos suficiente el inicio vamos a oh que es esto Esto no hace nada. Ah. Ok, vamos a ver por acá. No, nope, nada. Por aquí. Es la otra palanca que cierra la puerta esa. Voy a intentar por todas las paredes. Espero que no haya cerrado. La puerta. que esa sea la la palanca que dé camino hacia la puerta, final o sea. eh, no recuerdo por dónde estoy a este punto creo que estoy en las que estoy en las macromons de verdad ok oh algo se acaba de de abrir aleatoriamente eh, a lo mejor ustedes no lo escucharon tanto como yo, pero algo se acaba de abrir aleatoriamente. Hmm. Te pregunto dónde estará esa puerta. ¿Me, me voy a ir al inicio. A ver si es por ahí. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ok, estas palancas ya no hacen nada. Interesante, ok. okay. Uh, hmm. Creo que así voy a tener que checar la, el video este eh, de dónde se, se sale. Entonces eh, estaré de regreso. He regresado, la salida está aquí. Pero tenemos que encontrar la palanca que, le, que da camino hacia, hacia ahí. Entonces... Uh... ¡Ay, Dios mío! Ok, vamos a... A darle, a darle, a darle, a, darle, a ver si encontramos la palanca. Ok, eso dio para una puerta. Vamos a ver. No. Por ahí me estoy yendo por el mismo camino, pero no me acuerdo. Um... What? Ok, eso literal cierra esa puerta. Y todavía no. Esta. holdo. La verdad es que podría ir quitando los, los cuadros, pero no lo voy a hacer. Vamos a... A ver, porque en el video literal se mete a ese cuarto, y ahí está ahí, está ahí la, la salida. Quién sabe si los cuadros cambiaron? No sé qué pasa ahí. Nada más quiero romper todos los carteles. Todos los sedes, que todos los cuadritos... Mm, nope. Y nope. Vamos a... Seguir viendo no. Lo voy a dejar como estaba ¿Qué pasa si lo veo muchas veces como esta? Nope Nada pasa Este no hace nada tener que tomar más acción pasando este mapa Porque creándolo o no Esto sí está complicado Ay. Y con tomar más acción Me refiero a ponerme creativo y salirme Pero bueno Vamos a... Vamos a continuar, vamos a continuar a ver si sí. si sí, sí la encontramos. Si sí, no, pues xD. Ok Al menos nos no relaja la, la música. Bueno pues estaré de regreso cuando haga algo. Para que lo vean ustedes, si sí me puse en, mo en modo creativo, pero la salida está aquí. Esta. Está... si sí está muy extremo. Muy muy extremo. No estuvieron. No, no, no, no, no estuvieron bromeando cuando dijeron que esto sí estaba difícil. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si nos regresamos a lo básico? Ok, esto es laberinto de hojas otra vez Ok Al menos con los laberintos de hojas sí puedes ver a través De las hojas Bueno, tantito va, pero Pero puedes ver No como en estos carteles que literal te vas a las backrooms Ok ya, Hemos salido Ok Creo que me acuerdo... De este Aquí Uh, vale Aquí creo que tienes que ir Por aquí, por aquí Por acá Y por ahí Did you rage quit? <ríe> Esta bastante fácil No como el otro eh, este En este nivel eh, Estás permitido minar carbón Ok, entonces tenemos que minar carbón. Eh. Sé que tenemos que poner el carbón en min de, de... De hornos, como podemos ver ahí arriba. Sonidos de cueva, literalmente, en una cueva. Sí, necesitamos minar carbón. ¿Quién sabe dónde está el carbón, sin embargo? Eh. Uh, ok, aquí okay. un carbón Un carbón Supondría que necesito dos Porque ahí vi dos minecarts Tres minecarts Nada más hay un carbón Sin embargo Entonces uh, empezamos con este carbón por aquí no nope. Nope. literalmente no hay carbón ahí la empujé de alguna manera esperemos que siga yendo oh no está mal Ah, aquí hay más carbón. De la nada. Aquí tendré. Me temo que tendré que romper estas porque empujé la minecart hacia el otro lado. Y la saqué de su corte. De, de, la, de la vía del tren. Qué bueno soy. Y ahí se va Veamos hacia dónde se va Y para allá Y luego por allá Y eso es todo Ok, y ahora le damos una a esto Y ahí está Literalmente eso es todo Ok Vamos a bajar tantito a la música. Mm. Minigame, Chicken Saber. Ah, ya me acuerdo de este. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es salvar pollos de.. Que se caigan. Tenemos que poner uno en cada. Uno en cada.. En cada placa de presión. Crueldad de animales, pero... Está divertido, que te diga. Ahí... Y no se van a sus casillas... extrañamente Y ni se quieren meter adentro. sí está difícil. O sea, soy malo con la caña, pero... Soy malo, soy malo con la caña, pero... ¡Dios mío! Ok, vamos, que se meta ahí. Ok, ahí está. Les presento el Rainbow Rainbow Sprint. Ok, pues lo que tengo que hacer ahí es... echarme una poción de velocidad, supongo nos echamos la la esa ok y pues tenemos feather falling 10 entonces pues uh, no nos hacemos daño get back to checkpoint 1 get back to checkpoint 1 huh. no sé a qué se refiere eso o sea, sí que se refiere a que vayamos al checkpoint 1 pero ¿por qué iríamos al checkpoint 1? Get back to checkpoint 2. Hmm. Vamos, vamos. Vamos. Vamos. Aquí hemos llegado. Al final. Y aquí pues creo que hay cosas para explotar el mapa. Sí, esto es de que... Para pelear. <ríe> Armadura de, <ríe> de, de... De... ¿Cómo se llama? De mantequilla. Y pues sí, esto es de que al final del mapa. Felicidades y muchas gracias por jugar. Eh, muchas gracias a Arnie B por la idea y el creador del mapa. Eh, ben B con la redstone y yo con el mapa. Death tracks eh, de qué cosas para testear. Eh, suscríbanse al canal. Este es su canal. Quién sabe si todavía el link funciona. Este mapa es de ¿qué? 2013, hace 10 años. Pero pues chequen su, su canal y... Y suscríbete para trailers de nuevos mapas. Supongo que ya han hecho bastantes mapas desde hace. Desde ese entonces. Entonces, pues. Pues sí, vamos a. Vamos a explotar a el mapa. Y obviamente les voy a poner el link del mapa en el link de la descripción. Supongo que se los voy a poner en todos los videos que acabo estoy grabando. De que el. El video. El video 1, 2 y 3 en una sola. O sea, estoy grabando una y luego paro de grabar y me pongo a grabar el otro porque está así sí está divertido como que dejar el mapa pendiente como que no está padre pero bueno ahora explotarlo todo ahora esperemos Ok. bien bueno pues eso sería todo por el por el video de hoy y por todo eso hemos completado ya finalmente el mapa y pues espero que les haya gustado esta pequeña serie Y pues Si uh, quieren más videos pues déjenme en los comentarios Y pues eh, suscríbanse Ahí se muere la vaca eh, Suscríbanse, like y nos vemos en el siguiente Adiós